...hoy puntualmente con la capacitación que creo muy, muy importante... ...desde ya agradecer al Ministerio de Gobierno de la provincia de Jujuy... ...a su ministro, Agustín Perazzi, a Diego Rotela, ...secretario de municipios de la provincia de Jujuy... ...quienes nos colaboraron para poder llevar adelante este, este trabajo... Eh, ...de interacción, de justamente capacitación... ...sobre todo pensando en lo que se viene básicamente... ...los municipios que eran comisiones municipales... ...y que pasan a ser municipalidades tienen por delante una tarea no sencilla, constituir eh, institucionalmente los consejos deliberantes, constituir institucionalmente los municipios, y bueno, la idea de poder colaborar en lo que es la capacitación de la realización de la sesión preparatoria, de la realización de la sesión de asunción de autoridades, de la, de la asunción de los intendentes, poder colaborar técnicamente en lo que son el desarrollo de las ordenanzas impositivas, de presupuesto, y por supuesto, todo lo que viene por delante en cuanto a técnica legislativa, creo que es muy importante. El Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy ya tiene muchos años de trayectoria y tenemos un cuerpo de asesores, un cuerpo de técnicos que justamente pueden brindar esta colaboración y como quedó ofrecida, no solamente para el curso de capacitación de hoy, sino para, para adelante. También agradecer al, al Intendente Municipal que hizo posible esta reunión y por supuesto al Gobernador de la provincia que es el gestor de todo esto. Eh, realizando un curso de, de capacitación para quienes van a ser los futuros concejales, hay tres eh, intendentes electos también que, que están formando parte de esta capacitación, que es muy importante y es en el marco del acompañamiento que les venimos eh, brindando y que nos pidió el Gobernador de la provincia que, que, que llevemos adelante con, con, estas, con estas localidades, sobre todo lo que es técnica legislativa y cómo encarar todo el procedimiento formal de asunción de autoridades, de elección de, de las autoridades del, del Consejo y ya viene la sanción pronta, digamos, de las dos grandes ordenanzas que rigen la vida de los municipios, como son la, la ordenanza de, de presupuesto y la ordenanza eh, impositiva, donde fija, digamos, eh, los valores de, eh, de todo lo que, lo que hace a los servicios que, que presta el municipio.